verás en acción una super herramienta de jardinería, la mini sierra de cadena de WordPro. Una sierra de cadena es una herramienta sumamente práctica para las labores diarias de nuestro jardín, principalmente por dos virtudes en mi opinión. Primero por ser inalámbrica que no requiere ningún tipo de combustible para su funcionamiento y además es muy versátil porque su tamaño nos permite manipularla fácilmente para las labores típicas en nuestro jardín. Cuando adquieras la mini sierra de cadena inalámbrica de Work Pro, pues te vendrá todo almacenado en este estuche y nos trae los siguientes implementos: nos trae dos cadenas de sierra de repuesto para colocarlas a futuro. Igualmente, nos trae otra barra guía como la que tenemos por aquí y también nos trae una guarda para cuando vayamos a guardar nuestra herramienta, pues quedemos todo bien almacenado con seguridad. Igualmente, nos trae el cargador y dos baterías de 12 voltios y también nos trae un frasquito en el que podremos colocar la lubricación si lo amerita a futuro nuestra sierra lo primero e importante destacar es que tenemos en nuestras manos en este momento una herramienta inalámbrica y algo muy importante es que recordemos que a la hora de manipularla cuando no la estemos utilizando tenemos que estar sin la batería conectada que eso a veces se nos olvida porque como no vemos un cable pues no nos damos cuenta que está sin energía, así que cuando la estés manipulando y no la estés utilizando, ten en cuenta que no puede estar conectada la batería. Por supuesto que tenemos una batería de 12 voltios que vamos a colocar en esta parte y vamos a conocer un poco las diversas opciones que nos traen esta herramienta. Lo primero es donde enciende, que es en este gatillo que tenemos por acá y para activarlo tenemos que apretar el botón de desbloqueo igual que en muchas sierras aprieta este botón y luego te va a permitir que al apretar tu gatillo cuando esté conectada a la batería se encienda tu herramienta otra característica u otra parte importante de nuestra herramienta es conocer cómo sujetarla correctamente pues aquí vemos que podemos sujetarla con una sola mano pero tenemos aquí otro agarre de apoyo para que si vamos a sujetar para hacer un corte pues vamos a apoyar nuestra mano de esta manera y podemos ayudarnos a la hora de realizar el corte otra parte importante por supuesto identificar que esto es nuestra sierra de cadena y que aquí nos indica cómo gira ella gira en esta dirección por lo que aquí tenemos una parte que nos sirve de apoyo para cuando vayamos a realizar el corte que la pieza que sujeta entre esta parte y la cadena que estará haciendo el corte en la dirección aquí indicada y por ello para seguridad tenemos aquí la guarda de la cadena que nos impedirá que tengamos acceso a esta parte que puede resultar un poco peligrosa mientras estamos realizando el corte, esto es muy importante porque la seguridad es lo primero a la hora de manipular este tipo de sierra, igualmente tenemos por aquí dos tuercas o dos partes que podemos apretar, la primera y más evidente es la que tenemos acá que nos permite al aflojar remover esta parte y nos servirá tanto para cambiar la barra que sujeta la cadena como la cadena en sí misma y aquí tenemos una piecita que al girarla nos va a permitir aumentar o disminuir la tensión de la cadena por último vamos a colocar la batería para que al accionar nuestra herramienta puedas ver por aquí el indicador LED que nos dice qué nivel tiene la batería que tenemos colocada aquí la viste que está en verde porque está full la batería igualmente te lo dirá en amarillo o rojo según vaya disminuyendo la carga Igualmente quiero agradecer a los suscriptores que nos apoyan con su membresía aquí directamente en el canal de YouTube o a través de la plataforma Patreon. Y recuerda que ahora puedes hacer clic también en el botoncito del corazoncito que está abajo de este video, al lado del me gusta y el botón de compartir con el que puedes hacer aportes puntuales si alguno de nuestros videos te ha parecido interesante o te ha servido de una ayuda especial. Ahí tienes varias opciones con las que puedes ayudarnos a mejorar este canal. Voy a hacer un corte de prueba en esta madera de 2x1 que la tengo aquí bien sujeta a mi banco de trabajo y tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, agarrar correctamente nuestra herramienta, que ya sabemos que tenemos un apoyo secundario en esta parte de la herramienta para hacer el movimiento de corte. Igualmente, recordemos que la cadena gira en este sentido, por lo que tenemos esta parte de apoyo para realizar el corte nunca debemos hacer el corte apoyando de esta manera nuestra máquina, siempre vamos a tender a colocarla de esta manera y esto va a arrimar a que hagamos tope y podamos hacer el corte correctamente, igualmente nunca tener la pierna en la trayectoria donde al cortar saldría nuestra sierra, ¿Okay? nos acercamos siempre y nunca acercamos la sierra y la prendemos, siempre tiene que estar primero encendida y cuando está girando nos acercamos a la madera que queremos cortar Aquí puedes ver un corte que estoy haciendo a velocidad real aprovechando un tronco de palmera que se había secado en mi jardín. El diámetro de este tronco es entre 13 a 15 centímetros y ves el excelente rendimiento de esta sierra haciendo el corte. al 100% la mini sierra inalámbrica World Pro y como tú también recomiendas al 100% a este canal le vas a dar me gusta, comparte y me dejas tu comentario para saber qué te pareció este video y si no lo has hecho ya pues te vas a suscribir al mejor canal de carpintería en Youtube nos vemos en un próximo video